Bueno pues en el 107.2 de la frecuencia modulada Radio Futuro Comenzamos los consejos del doctor amor Juan Bustamante Le damos ya la bienvenida Juan, bienvenido una semana más, muy buenos días Buenos días, muchas gracias Bueno pues hoy hablamos de tres cosas que hacer si hay discusiones A ver, Claro, sí. como, como nunca suele <risa> haber discusiones, digo voy a contarlo por si acaso <risa> Venga, vamos a contarlo por si acaso. ¿Qué consejo nos da si es que llegamos a discutir? ¿Nos callamos bueno, la, boca, la, la boca? ¿O qué hacemos? No, ¿Hacemos? vamos a ver. Venga, lo primero ah. es no discutir. Claro. Cosa, cosa que veo que es imposible, pero bueno, eso es lo primero que habría que hacer. Sí. Pero bueno, esto vale tanto si estás conociendo a alguien como si estás con alguien ya. sí Entonces, hay discusiones, que es lo primero que se debería hacer. Hablarlo ...sin insultar... ...sin gritar... ...sin chulear... ...sin alterarse mucho... ...o sea, hablarlo lo más tranquilo posible... Eh, ...esto desgraciadamente tampoco suele ocurrir... ...porque la otra persona siempre... ...se suele alterar más de la cuenta... ...pero bueno... ...si se pone así hay que decirle... ...escúchame, cuando te calme... ...lo hablamos tranquilamente... ...pero yo así no voy a hablar contigo... Uh -huh. ...entonces pues lo que hay que intentar es eso... ...es hablar lo que haya pasado... ...pero que sea calmado... ...no en plan... ...de Chichillo y montando un espectáculo. Bueno pues... ...no hay que montar espectáculo... ...vamos a calmarnos ...vamos a poner los puntos sobre la I... ...si hace falta, ¿no Juan? ...pero con serenidad. Sí, siempre, siempre. Eh, yo es que siempre digo que las cosas... Mmm, ...hablándolas más tranquilos... Eh, ...siempre se solucionan más y bueno. mejor. Ahora, a voces, alterándose... Eh, ...atacando, insultando y demás... Eh, ...es todo lo contrario, es como echarle más leña al fuego... ...y empeora todavía más... Que yo entiendo que hay situaciones en las que se está muy enfadado... ...o muy alterado, pero... ...es mejor primero calmarse y luego hablarlo... ...y no al contrario... ...sí... ...bueno, pues nos calmamos... Y... Eso, ...eso sería lo primero... ...lo segundo que habría que hacer... ...esto ya le va a costar mucho más trabajo a la gente... ...pero bueno, bueno. reconocer los errores que se hayan cometido... Eh, y decir, oye, pues mira, pues sí, me he equivocado, lo siento, o lo he hecho mal, lo siento, o no tenía que haber hecho esto. Esto lo que pasa que, pff, yo lo digo, pero esto es misión imposible. Uh -huh. Pero bueno, eh, intentar reconocerlo, intentar, eh, oye, que no pasa nada, no tiene por qué dar vergüenza, yo creo que es al contrario, es de una persona valiente la que dice, pues o mira, sí, me he equivocado, lo siento. Eso para mí es de una persona valiente, y de una persona que no solo es valiente, sino que además que realmente sí quiere solucionarlo. Pero desgraciadamente la mayoría de la gente es no lo reconoce. Le echa la culpa a los demás o encima te la echa a ti. Entonces, claro, eso lo que hace es todavía empeorarlo más. Y ese es el gran problema que hay. Entonces, hay que intentar pues decirle a otra persona: Oye, que ha pasado esto, que no pasa nada, yo lo único que quiero es que me pidas este perdón y, y, y, y, oye, pues solucionarlo. Solucionarlo y decir: Tú te has equivocado, yo también me equivocaré algún día y yo haré lo mismo. Pero vamos a intentar eso, ponerle una solución y vamos a intentar, una vez que lo estamos hablando y lo hemos reconocido, se trata de eso, de que lo solucionamos y de que podamos seguir adelante. Pero como tú bien has dicho al principio, Juan, reconocer los errores, qué complicado es a veces, ¿verdad? Y qué difícil. No es difícil, lo que pasa es que la gente no lo quiere hacer, porque sí. les da miedo o les da vergüenza. Entonces, eh, ese es el problema, que cuando tú has tenido, cuando tú te has equivocado, y no lo reconoce, evidentemente a la otra persona le molesta, lógicamente. Porque sabe además que tú no has hecho nada y que encima, ya digo, como hace mucha gente encima, es que te pone a ti del culpable. Y tienes que decir, mira, no, lo que no puede ser es que encima me eches a mí la culpa de lo que ha pasado o de lo que has hecho. Entonces la gente no se atreve. La gente no, no son capaces de decirlo, de asumir su responsabilidad y eso es lo que hay que hacer. Oye, si estás equivocado, pues no pasa nada, dilo... Y seguramente, hombre, también depende de la equivocación, porque si la has puesto, pues no, o sea, hombre, ya eso es una, una equivocación muy grande. Eso ha sí, sido una equivocación que no tiene mucha importancia. Si lo reconoce, pues mejor, porque así se puede perdonar y olvidar cuanto antes. Lo que no puede ser, pues como he dicho, que encima, de que claramente lo ha hecho mal, encima ya te la culpa o no reconocerlo. Entonces así, evidentemente, ni se soluciona, ni se llega a nada, sino que al revés, se empeora. Pues la verdad es que así debería ser, Juan. Si todos vamos reconociendo nuestros errores, pues llegaríamos a un punto en el que bueno pues nos podremos encontrar y dialogar. Pero si no reconocemos errores, aquí no hay diálogo ninguno. Claro, es que ese es el problema. El problema de por qué muchas discusiones sí. van a más o de que incluso se rompen las parejas. Es por eso, porque la otra persona no es valiente y no dice, oye, pues sí, me he equivocado. Al contrario, lo sigue negando, y yo no he sido, y yo no lo he hecho, y es mentira, y te lo están inventando. Eh, y ya digo, lógicamente eso molesta y enfada, porque lo que queremos es una persona valiente y una persona sincera. No una persona cobarde, y una persona que sí. ambiente miente, que encima nos echa la culpa. Eso está claro, que no va a ninguna parte. Bueno, sí, solo va a un sitio, que es a terminar. Uh -huh. Pues sí, Juan, reconocer los errores, punto importante, ¿Tenemos, ¿nos queda otro? Sí, el último sería que una vez que supuestamente haya hecho eso la persona, de reconocer los errores, que es muy complicado, pero bueno, vamos a suponer que lo ha hecho, pues lo último, esto va por ambas partes, Tú lo tienen que hacer los dos, por supuesto, eh, lo último sería pues que aprendan del error que han cometido o que has cometido tú uh -huh. y, y por supuesto no volverlo a repetir nunca más, porque está claro, que si vuelves a hacer lo mismo que ha provocado la discusión, eh, pues el resultado será igual, que será que volveréis a discutir. Da igual cuando lo hagas, si lo haces un mes después, cuatro meses después o cuatro años después. Si vuelves a hacer lo mismo, pasará lo mismo. Uh -huh. Entonces lo que hay que hacer es aprender, evitarlo y no volver a cometer ese error. Esto también le cuesta mucho a la gente, pero yo creo que no es tan difícil si estás equivocado en algo y ves que a la otra persona le ha molestado no volver a hacerlo más. Pues sí, sería también un, un punto clave. Pero bueno, eh, como el, el anterior, reconocer los errores. Pues, eh, a veces es complicado. Pero es que es tan fácil y lo hacemos tan complicado todo, ¿no, Juan? Es que es lo que yo nunca he entendido, porque la gente mmm, complica las relaciones. Es que dice todo el mundo, es que estar en pareja es difícil, es que tener pareja, digo, a ver, no es difícil, a ver, tiene sus cosas, hay cosas que son fáciles. Y otras que no. No voy a decir que sea todo maravilloso y de rosa, pero, pero es que también muchas veces es culpa nuestra. Eh, culpa de que nosotros somos los que lo complicamos, nosotros somos los que lo estropeamos. Eh, haciendo esto, evitando estas tres cosas, seguro que va mucho mejor. Lo que pasa es que la gente o no quiere, o no saben o no sé, pero, pero es que no. Se complica, la gente le gusta mucho complicarse la vida. Y es... Eh, bueno, yo creo que también más que nada es porque le ha dejado de gustar a otra persona, porque yo siempre soy de los que piensan que si te gusta la otra persona de verdad, tú las discusiones las solucionas rápido y bien sí. ahora si empiezas a poner la bola más grande es que no quieres solucionarlo y si no quieres solucionarlo es que no quieres seguir con esa persona porque todos nos equivocamos nadie somos perfectos, pero si realmente quieres a la otra persona o te interesa la otra persona, se soluciona si no, lógicamente lo empeoras pues sí Juan bueno, pues resumimos un poquito, ¿no?, antes de terminar estos tres puntos. Pues pero... el resumen es que si hay lo primero que hay que intentar es evitar las discusiones. Si hay discusiones, pues lo primero que hay que hacer es hablarlo tranquilamente, como he dicho. Eh, nada de alterado, y si está alterado uh -huh. o alterada, pues cálmate y lo habláis cuando estéis más calmados. Lo segundo es reconocer que estás equivocado, uh -huh. o, sea, o que lo reconozca la otra persona, que no pasa nada que no es bajarse los pantalones, ni es avergonzarse, ni es nada de eso. Es de gente madura, de gente valiente. Y la última, pues lo que he dicho, pues aprender de ese error, que no se vuelva a cometer, que no se vuelva a hacer, porque el resultado será el mismo. Así que haciendo estas tres cosas, no digo que no vaya a fallar nunca la pareja o que a quien estás conociendo, pero seguro que te va a ir mejor. Pues sí, vamos a intentar, Juan. Vamos a poner un poquito de cordura en todo, ¿no?, Vamos a ver, porque yo es que no sé, veo a la gente muy crispada, veo a la gente que no aguantan nada, veo a la gente que a la mínima lo tiran toda a la borda, o sea, vamos a calmarnos, vamos a ser maduros, vamos a ser responsables y vamos a ver las cosas bien. Es que si no, toda esta gente que a lo más mínimo fuera, nunca van a estar con nadie, porque eh, esto es como los trabajos, los trabajos tienes que aguantar cosas y si a lo más mínimo que estás en un trabajo te vas, pues nunca vas a trabajar. Exactamente. Por eso, pues entonces las parejas es lo mismo y la gente yo veo que a lo más mínimo se acabó, lo dejamos, adiós. Pues ya me dirás tú qué futuro te espera, pero bueno, que sepamos que la vida no es bonita, que tiene sus cosas, que no todo es tan maravilloso y que oye, que hay cosas que nos gustarán y cosas que no, hombre, tampoco vamos a estar aguantando muchas cosas que no nos gusten. Uh -huh. Pero oye, que tampoco tiene que ser todo a lo más mínimo afuera, porque si no, entonces es que siempre vamos a estar solos. Juan, pues muchísimas gracias. Y bueno, nos encontramos la semana que viene de nuevo aquí, en Radio Futuro. bueno pues nada, gracias a vosotros. Abrigaros que hace mucho frío todavía. Sí, y todavía. nos vemos el próximo martes. Y a ver si hace una temperatura un poquito ya más agradable de las que están así. Sí, sí, sí. Sí, por Dios, sí. Eh, que queremos playa ya, ¿eh? Sí, sí, sí. Aquí somos más bien de calor, no tanto frío. Hace frío, venga ¿eh? Ayer estuve por ahí por Sevilla y Tela. O sea que ya, ya, ya queremos calor. Pues muy bien, Juan. Feliz semana. Igualmente, que tengáis una buena semana. Gracias a todos y a todas y nos vemos aquí el martes. Un abrazo.